Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, os voy a dar aquí unos consejitos ahora que se acerca el frío, sobre todo, bueno, a eh, este tipo de ciudades como en Castilla y León no la gente que vive más en los pueblos, ya que en Madrid no creo que bajen tanto las temperaturas por la noche aparte de que hemos tenido ahora una ola de frío, eh, yo creo que estos días pues va a ser un poquito más de calorcito pero ya a partir de mediados de septiembre-octubre ya empezaremos con el frío, así que vamos a dar unos consejos que os van a, a valer para sobre todo a la hora de dormir, no, no es tanto eh, para estar en la casa, sino a la hora de dormir bueno, esto lo, esto lo dejamos lo último, ¿vale? Eh, uno de los consejitos que yo diría, Daría, ¿vale? es, bueno, esta no, son, no es un cubre de almohadas, ni, ni tampoco es una sábana de felpa pero recomendaría una sabana de felpa y es que por ahí se escapa bastante calor en cambio si cambias eh, las fundas a, al material de felpa que son un poquito más calentitas eh, y tienen pues una textura eh, bastante suave en verano no te las recomiendo porque te dan un calor increíble pues la verdad es que consigues mantener eh, el calor en el cuerpo de una mejor manera Luego también, en vez de usar mantas enormes, bueno, ahora mismo como todavía estamos pasando calorcito, no tengo aquí ninguna manta ni nada, pero no usar tanto mantas enormes que en realidad pesan mucho y son muy incómodas para dormir y casi no te dejan eh, respirar, sino más bien usar edredones. Eh, los edredones la verdad es que calientan bastante, sobre todo estos que son más de plumón, eh, ya sean sintóticos o, o naturales La verdad es que eh, calientan mucho Y no pesan tanto ya como, bueno, como son plumas, pues las plumas no pesan Absolutamente nada Y la verdad es que sirven bastante para, para mantener El calor Por cierto, si ¿sí tienes algún truco más De esos que, bueno, pues a lo mejor Hacia tu abuela eh, cuando eras pequeño o a, llevas actualmente a cabo eh, Ponlo en los comentarios y así el resto de personas eh, pues nos podemos también beneficiar Y bueno, pues hacer también crecer la comunidad y no pasar frío este, este invierno Así que nada, compártelo por ahí en los comentarios, que lo sepamos todos y, y bueno, sobre todo cuando entres en la cama es importante que ya tengas una buena temperatura de, en el cuerpo Porque si ya entras frío te va a costar más coger el calor Entonces bueno, estar abrigado, pues, pues bueno, como tengo yo aquí Tener un pijama de manga larga así un poquito de una tela eh, más calentita Y luego eh, pues usar estas típicas zapatillas de estar por casa que son un poco más de, de tela pues un tela, una tela gruesa o usar unos calcetines cuando estás en la casa la verdad es que cuando te vas a dormir pues ya entras caliente y no te cuesta tanto calentar la cama porque la verdad es verdad que cuando entras frío a la cama te cuesta calentarla muchísimo más ¿no? y, y bueno, a ver, eh, puedes entrar con calcetines a dormir puede ser una opción, si en realidad eh, eres una de esas personas que siempre tiene los pies fríos pero lo que recomiendo es antes de meterte en la cama, lavarte los pies vale, y ponerte unos calcetines limpios. Porque esto de estar una semana con, la mismo, con los mismos calcetines eh, que ya empiezan a oler, ten en cuenta que, que las sábanas pues bueno, se cambian una vez cada unas cuantas semanas, no, eh, una vez al mes, depende de la persona, ¿no? Eh, pero es verdad que si eres un estudiante y tal pues la, la vas a cambiar con muy poca, con muy poca frecuencia Entonces eh, es, la cama tiene que ser un templo y tiene que, que estar inmaculado ¿Vale? no puedes tener arenilla porque <ríe> no duermes cómodo con un poco de arenilla y lo mismo también si coge tus olores pues no así que recomendable ducharse antes de entrar a la cama o al menos lavarse los pies que es uno de los puntos más conflictivos cuando es en invierno al tener el pijama y tal pues no transfieres esos olores a la cama tan fácilmente pero ducharse y, y estar aseado antes de entrar a la cama no solo te hace sentirte bien sino que, y dormir más a gusto Sino que además mantienes limpia limpia la cama Y eso es importantísimo eh, luego, por otro lado Esto la verdad es que yo no lo conocía y, y bueno, es bastante útil Aquí tenemos, ¿vale? Un cubre colchones o algo así parecido, ¿no? Que es una especie de manta Que tiene como especie unos cablecitos aquí Esto para la gente que se mea en la cama No le puede servir porque a lo mejor le da calambre, ¿no? Pero eh, el caso es que tú esto lo enciendes, puedes conectarlo también a un temporizador y dices, bueno, yo eh, todos los días me voy a cierta hora a la cama a dormir, ¿no? Y el caso es que esto, pues, calienta la cama. Y hay que tener en cuenta que... Eh, tu cuerpo es el que genera el calor que luego va a calentar la cama y ese cerramiento o esa eh, estar hermético en la cama es lo que realmente hace que el calor se mantenga, tu cuerpo no está generando energía y no está generando por tanto calor entonces tener la cama eh, ya calentita hace que cojas esa temperatura mucho más fácilmente y bueno, como hemos dicho antes no solo tener, pues, eh, el, tener el cuerpo ya, ya entrar en caliente en la cama también es importante tener un buen aislamiento en la cama y el aislamiento pues eso, te los da eh, el heredón y te los da pues la, las sábanas de felpa y uno de los puntos más conflictivos, como hemos dicho, podía ser la almohada ¿no? Por la almohada por la cabeza es donde se escapa el frío porque bueno, el resto del cuerpo está metido dentro de la cama, ¿no? pero la cabeza está fuera de la cama, así que muchas veces eh, cogemos eh, frío o pasamos frío en la cabeza. Por eso, bueno, tener una, una almohada de felpa es bastante también importante. Eh, esta a lo mejor no es un buen ejemplo, no, pero bueno, eh, en realidad esta, esta habitación eh, bueno, podríais ver aquí que es una doble ventana, vale. aquí está la otra ventana y luego además eh, tiene aquí eh, una, una ventana de estas que, que son abatibles, bueno de las, que, de las que se cierran entonces esto lo que hace es que no, no entre eh, frío o no entre aire en la habitación que eso es bastante importante para, para mantener el calor y el frío en verano, ¿no? Pero yo recomendaría que no pusierais el cabecero cerca de ventanas porque son fuegos de, bueno, cuando viene el frío, pues te puede llegar a entrar un poquito de aire en la cabeza. Entonces, bueno, si podéis situar vuestra cabeza a donde está el radiador, pues mucho mejor porque de esa manera... Pues vais a estar más calentitos y alejaros de puertas y ventanas porque son focos de, de frío. Aunque por muy, muy bien por muy bien aislado que esté, puedes dar un poquillo sensación de frío. Y bueno, estos serían mi, <ríe> mis consejillos, ¿vale? Eh, luego creo que también es importante el colchón, ya que bueno los colchones de muelles... Yo creo que al tener esa estructura de metal y pues dejan pasar más el, más el frío y además que bueno para mí me parecen súper incómodos ¿no? que pueden ser divertidos si quieres saltar en la cama y tal pero para dormir son bastante cómodos, sobre todo con el tiempo que al final termina habiendo muelles en diferente, con diferente tensión Y se te clavan en la espalda, pero eh, yo recomiendo más bien colchones viscolásticos Que además están ya preparados para, para las diferentes, diferentes estaciones Y también conserva yo creo que mejor el calor y el frío eh, Así que nada, estos serían los consejos para no pasar frío en, en invierno ¿no? Eh, y luego una cosa que recomendaría también, ya si vas a dormir solo y no tienes una persona que te caliente porque cuando tú no tienes eh, no recoges calor puedes dormir con una persona es bastante aconsejable porque al fin y al cabo el calor que transmite esa persona hace que eh, tú también eh, tengas, tengas calor Por eso, pues bueno, cuando estás en una situación de emergencia Eso de desnudarte Y cogerte a la otra persona Porque de esa manera recuperes el calor Porque eh, vosotros los dos cuerpos Generan el calor y calor más calor Es aún más calor, más más más es más Así que nada eh, Lo que sí pues más, más menos es menos, así que ten cuidado porque si eres una persona muy friolera a la otra persona también la puedes congelar, ¿no? Eso de que tengo los pies fríos y dice pues aléjate de mí que si no me vas a me vas a helar y prefiero dormir calentito. Pues una de las opciones es tener un muñequito de estos tipo también eh, de felpa y tal... Que también te dan calorcito y tú los abrazas y no solo te hacen compañía, sino que da, también te dan calorcito. Para esta gente que estamos solteros, ¿vale? Pues un cojín de estos te viene genial. ¿Qué más? Pues parece una tontería, ¿vale? Pero yo <ríe> estos días que he estado, bueno, he estado en Andorra, bueno, estos días, ¿no? Ya, ya en invierno, ¿no? En, en enero incluso, pues he estado en Andorra y, bueno... Cuando duermes en un saco de dormir, como son bastante están bastante aislados y en realidad no tienen mucho espacio, no es como una cama que dejas caer el edredón por los lados, sino que un saco de dormir es... bueno, Es el saco de dormir que tengo yo es tipo, tipo momia, es decir, que, que estás eh, casi con los brazos cruzados, por decirlo de alguna manera pues mantiene mejor el calor porque porque no hay mucho espacio para que haya el frío para que haya frío entonces es una, es una buena técnica para mantener el calor no pues lo que harí, lo que hacía era meterme un, una bolsa de agua que bueno esto lo hacía en las abuelas no cuando cuando éramos pequeñitos y, y íbamos al pueblo y en el pueblo pues no había una buena calefacción pues nos poníamos una bolsa de agua y esto es por lo mismo que hemos dicho antes el, el calor que nos genere el cuerpo lo tenemos que obtener de otra fuente de energía porque si no nos va a ser muy difícil calentarnos así que nada estos son los consejos una vez que ya consigues que la cama esté caliente y que tu cuerpo esté caliente y además consigues que tu cama mantenga ese calor Vas a pasar una noche excelente y una noche bastante buena Pero es verdad es que si en el ambiente hace, hace frío O está muy baja temperatura Como no metas la cabeza dentro de la cama La verdad es que la vas a pasar complicada Y a nadie le gusta dormir con, con la cabeza debajo del edredón Porque hay poco aire Sobre todo si bueno duermes con tu pareja probablemente se tire un cuesco por la noche Y ya saques la cabeza e incluso salgas de la habitación Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso ya son problemas de pareja que yo ahí no me meto Y se me olvidaba un consejito Y es que eh, la mejor forma de calentar una habitación es con el sol ¿Vale? El sol es una fuente de energía excelente para calentar habitaciones Es decir, que si tenéis unos ventanales en los que os da el sol, sobre todo por la tarde, pues vais a tener una, una habitación calentita. En cambio, si bueno, tenéis una habitación en eh, la que está oscura o la que es, está en un bajo y, y, no, y le da la sombra de, del propio edificio, pues la habitación no va a haber manera que se caliente. Es decir, por, por la mañana lo que tenéis que hacer es ventilar un poquillo la habitación para que no vuela a cerrado, que se diga, y para que eh, el aire... Eh, pues se actualice un poco y luego ¿no? ya y luego ya pues cerráis la, la ventana porque tampoco es cuestión de que entre frío y se enfríe toda la habitación y ya por la tarde, si conseguís que el sol de la ventana y de la habitación, pues mucho mejor porque de esa manera vais a calentar la habitación de una manera mucho más efectiva. Ya en verano pues tendréis que poner cortinas o algo de eso para que no entre tanto sol y, y se mantenga más fresquito la habitación, pero en invierno está bien que, que, entre, que entre el sol y que dejéis entrar el sol porque de esa manera pues vais a dormir mucho mejor por la noche y no tenéis que gastar tanta calefacción. Así que la verdad es que el aislamiento y el sol son nuestros amigos para el invierno y para el verano. Así que si lo sabemos usar de manera adecuada vamos a ahorrar bastante. No hace falta tanto poner aparatos extraños como aparecen en YouTube de esos hechos con velas y macetas de... Y macetas de cerámica porque en realidad no sirven para nada y el calor que dan es residual y no, es que no sirven para nada y además te quitan oxígeno porque cuando tú enciendes una vela en una habitación cerrada se está te está quitando el oxígeno, así que no merece la pena tenerlos. Y tampoco puedes tener una calefacción de gas en tu habitación porque eso genera también dióxido de carbono y te puedes asfixiar. Así que si podemos coger la luz del sol, ponerse a casa un poquito la calefacción... Y aprovecharnos de eso y evitar eh, gastar un montón en nuestro invierno Pues mira, mucho mucho mejor, mejor que mejor Además promete que este invierno va a ser bastante frío Porque estamos teniendo temperaturas muy extremas y muy irregulares Así que nunca se sabe Y ya el último consejo yo creo que de todos Me, me he cambiado incluso, <ríe> me he quitado el pijama Pero este, bueno, se me ha ocurrido ahora Es que mejor si la habitación es baja ¿Por qué? Porque si es alta, pues, pues bueno, el calor tiende a subir y entonces el calor se quedaría arriba y nosotros que dormimos abajo pues estaríamos más fríos. Es decir, incluso en verano es curioso porque, bueno, vale, yo duermo ahí en el suelo, ¿vale? Ahora mismo estoy durmiendo en el suelo ¿Por qué? en el suelo eh, tiende a quedarse el frío, ¿vale? Y el aire caliente va hacia arriba. Por eso los globos aerostáticos eh, tienen un quemador abajo y hace que eso pues le lleve hacia arriba. Entonces, en verano puedes dormir a ras del suelo. Pero en invierno, cuanto más arriba, mejor. Porque de esa manera vas a conservar mejor el calor. Y parece una tontería, pero esto es así. Eh, son las, las leyes de la termodinámica. Bueno, no sé si eso es termodinámica o no, pero porque no tengo ni idea, ni he estudiado química ni nada. Pero eso es así eh, Luego, otra cosa eh, Bueno, cuanto más pequeña sea, sea el habitáculo No significa que tenga que ser claustrofóbico, ¿no? Pero cuanto más pequeña sea, más sea la, la habitación Pues más fácil va a ser de enfriar y de calentar En cambio, si tenemos una habitación enorme y muy alta Pues va a ser difícil de, de enfriar Entonces, esto es bastante, bastante Importante a la hora de elegir en qué habitación me quedo a dormir y tener en cuenta que, bueno, mucha gente pues tiene su despacho en la misma habitación donde duerme. Entonces, claro, pues está bien porque una vez que, que calientas la habitación, pues como ya pasas el resto del día, sobre todo ahora mismo que, es, que estamos teletrabajando, muchas personas, pues cuando te vas a dormir pues ya tienes la habitación caliente o fría no tienes que poner el aire acondicionado antes de irte a dormir ni tienes que poner la calefacción justo antes de dormir y eso es bastante útil pero si como, si como yo pues prefieres tener el despacho en otra habitación para separar lo que es dormir de trabajar pues lo mejor que puedes hacer es tener una habitación pequeña donde solo tengas la cama y el armario donde guardes la ropa y, y luego pues tengas tu despacho eh, donde pases el, el resto del día pero eso sí, pues va a suponer más gasto porque al fin y al cabo al tener dos habitaciones que calentar o enfriar pues como es lógico te va a costar el doble en cambio si lo tienes solo en una pues te va a costar menos, claro, o, claro también pueden tener en cuenta que si la habitación es muy grande por tener un despacho y por tener la cama pues te va a costar también bastante porque tienes que mantener todo el día eh, la calefacción encendida en, en, esa, en esa habitación, en cambio si tienes la habitación aparte pues bueno, eh, no, no es tanto así, a no ser que tengas que pasar mucho rato en, en tu despacho o mucho rato en la, en la habitación de, de dormir, de dormir o lo que se quiera hacer, ¿eh? que yo no pongo... Límites a la imaginación Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego